Vitruvio Percas, Lamin, Glu, Gobinet, Talupe, Curtidor, Pino, Glu, Teoría Literaria, Gomilón, Glu, Clases de Literatura, Hemoglobina, ruming Voronov, Paco, Paté, Oroño, Paco, Pate, Muñuelo, Rakim, Lutrima, Pursek, Tagorgor, Tipa, Macaco, timle Trompo Pate, Literatura, Culinam, Simala, Maruca, Tromicomo, La, Papa, Slobonsky, Adinet, Teoría Literaria, Fragorosa, Glu, Simala, Faisoma por ser glu sumatra, pan con grasa, profesores Soren, tenú paquito, la petribono soñarol. Q. Fenilan kusama, gluteoría literaria, furmuk salim, petos kunenka fraca sartén, miramos ostolaza, comina trajinurgan, literatura, glu tut, análisis literario, coma kutrefole, aureliano, Comiwa Martin Locke minguala, rigus palin pogolita, pisigomo glulasim, murama. Ratimago Molea Lagamotec. Timor Oriental. Furs. Mogolio. Crítica. Mono la Trecosón. Mirorio Lamar. Teoría literaria. Bonic. Soma Pernoto. Los glumaritel. Asoma. picotromolta. Análisis literario. Figumito el taco. sin jumeca. Figuras literarias. Famín clasificatoria. Munkin Miriada. Pamita. Tutulón. Coc, Generundia. Litterton, caca. Montunenko Aulituletule. tule Particor Mausen Familiaca Ron Teoría Literaria Glufemolanja Melgo Fogruma Koglu Teoría Literaria Mercom tuminga langua Riboma Ufnata Masrem Lufroc Parnik Mirastor Piquet Shakira Pronok Milcor Refectus Milanga Porticato Pa Profesor Kotiki glimre porticonque, unac mio mio, Rolocnes especiucorem, nosquim, ulec nosquim, marren milas paquetoco, nesem glusa langua cocoti, lasim trinoc panoi, tinasana milcon mileto totales, coneco glutexa hoc, pinaculum, coneco glutexa coj.